Muy buenas noches, buenas tardes, bienvenidos todavía, tenemos bastante luz, 8 y media de la tarde noche, bueno, según como cada uno lo mire. Bueno, pues tenemos el mercado que se está poniendo calentito, calentito, calentito y antes de comenzar, eh, bueno, dos cosas, una sobre la cartera, ¿vale? Otra cosa más a anotar, que es divide y vencerás. ¿A qué me refiero con esto? El hall es hall. Esto significa que el hall lo apartamos, no lo tocamos, no caemos en la tentación de utilizarlo para trade, por muy buena oportunidad que parezca que tiene el mercado. Porque normalmente cuando hacemos eso, lo que va a pasar es que nos va a hacer raca y nos va a cortar el pescuezo. Eh, el mercado tiene muy buena apariencia en esos momentos y te sonríe y tal. Eh, mi abuela paterna también te sonríe. Y con esa misma sonrisa... ...le cortaba el pescuezo a las gallinas. O sea que... ...atentos porque son cosas que siempre hay que tener en cuenta. Dividir y vencerá significa separa el hall ...y separa el trading que vayas a hacer... ...en spot del trading de futuros. ¿Qué quiere decir con esto? Que lo ideal es tener el hall ya sabéis... ...en un, en un ledger. Eh, ¿Qué no? Y si tengo mil pavos... ...es que mil pavos son hoy. Eh, dentro de X tiempo pueden ser 10.000. Yo no sé lo que tú quieres tu dinero pero por 59 pavos que vale un nano ese en el cual puedes meter bitcoin ethereum con todos sus tokens y por ejemplo eh, bnb con todos sus tokens yo creo que tienes cubierto una gran parte de ese de ese uh, hold aparte puedes utilizar pues algún exchange para el resto. Pero por lo menos el riesgo grande lo tienes. Tienes el Nano X, el Nano... del nuevo que hay también. O sea que podéis utilizar cualquier, cualquiera de esos métodos para, para guardarlas. Recuerda siempre que si no tienes tú las claves, no eres el dueño de las criptomonedas. Todo lo que esté en un exchange, no eres el dueño de las criptomonedas. Tenemos también Metamask. Tenemos un montón de wallets. Wallets nativos. vale Los wallets nativos normalmente... Eh, son wallet de software muy seguros, que funcionan bien, como norma general, y bueno, pues a partir de ahí, luego ya cada uno que tome las decisiones que, que quiera. Pero si además eh, mi, mi, mi trading también tengo en un exchange una parte y en, otra, y en otro exchange otra, no caigo en la tentación de utilizar algo que no debo para otra parte... Eh, pero además, si el exchange, el riesgo de exchange, también me lo voy quitando un poquito de encima. Mañana cierra, mañana pasa, pues como decían, con Coinbase. Si Coinbase eh, resulta que se va al carajo, eh, pues la gente que tenga dinero en Coinbase también. Pero eso es algo que pasa en el mundo de las criptomonedas. Entonces, vamos a intentar minimizar riesgos. vale Cuando hablamos de diversificar una cartera para minimizar riesgos, no solamente me refiero a, vamos a, a ver qué valores vamos a comprar o vender y cuándo lo vamos a comprar y vender, sino también estas cosas. ¿vale? Hablaremos de más tipos de riesgos que tenemos. Ya vimos el riesgo de cambio, ¿vale? con tener en stablecoins, o si, puedes, si puedo tenerlo en euros o en dólares, dentro de un mismo exchange, porque pasa, por ejemplo, en FTX puedes tenerlo así, en Kraken puedes tenerlo así. ¿Por qué narices tienes USDC, o USDT, que en un momento dado pueden tener un problema, aunque sea un problema rápido, pero el susto te lo has llevado? ¿Qué necesidad tienes? Yo creo que ninguna, ¿eh? Se me ocurre, se me ocurre. Entonces yo, mientras en el exchange puedo tenerlo en USD o en euros, es donde yo tengo guardado la liquidez. Porque me parece una estupidez tenerlo en Twitter No hay, no hay comisiones diferentes, no hay nada que nos vendan la moto, de que si lo tienes en USD más caro... Si... Mentira, es la misma comisión. Bien, decía Kiyosaki en, en Twitter el otro día, decía que el padre rico dice... O dijo, Padre Rico dijo, estoy traduciendo aquí, lo tengo en el, tengo en el móvil porque lo hice una, una captura para que no se me olvidase, eh, porque me parecía muy interesante, ¿no? El, el bull market hace que los inversores estúpidos parezcan inteligentes. El VR market, el mercado de, de osos, eh, convierte eh, los inversores estúpidos en perdedores y los eh, inversores inteligentes en ganadores. Los mercados están eh, crashing, están eh, claudicando, están rompiendo, están muriendo. Es el tiempo para los inversores inteligentes volver a ser ganadores muy ricos. Ten cuidado. Resumen. Eh, pues efectivamente, y yo creo que muchos lo habéis visto, qué fácil es ¿no? decirle a la gente, compra y haz cosas en, en un mercado alcista. Eh, qué complicado se torna en un mercado bajista. Cuántos parecían muy buenos y muy inteligentes en un mercado alcista y qué estúpidos se les ve ahora. Tú eliges en qué lado quieres estar. Bien, dicho esto, vamos a ver cómo está Bitcoin, que tiene ahí una cosilla que, bueno, quiere intentarlo, pero hasta que no habrá los mercados nasty de la plastic. Venga, comenzamos. Panita. ¡Únete a la mejor comunidad de criptomonedas! Ahora sí, únete a la mejor comunidad de criptomonedas. Se tenía bajado el volumen en esta pantalla. Bueno, eh, vamos a ver ahora lo del únete a la comunidad de criptomonedas porque me habéis pedido en algunos comentarios. No, bueno, y como es el Discord, nos lo puedes enseñar y tal, por supuesto, no tengo ningún problema en enseñarlo. Eh, la batalla principal que tenemos en estos meses, y acordaros de lo que os digo, eh, os lo digo por experiencia, es mantener nuestro capital. Eh, llevo tiempo diciéndolo, pues eso ya en diciembre decía, hay que comprar oro. Eh, y bueno, pues todo lo que hay en oro, pues no solamente se ha mantenido, sino que ha, ha tenido un poquito de beneficio, y por momentos, pues bueno, se ha recogido algún beneficio. O sea que eso se ha podido aumentar poquito, muy poquito, bueno, pues, pero, pero sí. Eh, y acordaros lo que os estoy diciendo, que es la mayor de las batallas. Mantener. Entonces, joder, y si eso es así, ¿qué no? ¿por qué narices ¿no? si hacemos algún trade? Pues sí, yo, yo desde entonces yo lo que he hecho ha sido reducir mi riesgo al trading. Hago algún trading porque veo una oportunidad y hago trades de oportunidad, evidentemente. Eh, pero lo que hago es intentar conseguir un poquito más de liquidez a lo largo de estos meses para, oye, a ver si la eh, siguiente, <ríe> esa siguiente primavera conseguimos mejorar un poquito las cosas. Bien. Dicho esto, me habéis pedido que os enseñe Discord. Bueno, Discord es una aplicación que hay gente que, bueno, pues lo, nunca la habéis utilizado. Eh, inicialmente, pues era una, una aplicación para llamar, digamos, para llamar por teléfono vía, vía internet. Eh, y bueno, pues nosotros en el caso de, del Discord de CryptoSharks, eh, que tenéis por ahí debajo el link, tenemos eh, varios apartados, que es... Eh, el de CryptoSharks, el público, la parte VIP, tenemos la escuela, Creo que es la parte de la escuela, y tenemos una parte de scripts. En la parte de scripts eh, voy a hacer otra, que va a ser el de hold, el script de hold, porque hay mucha gente que está utilizando el script de hold con valores eh, y en ciertos tramos horarios que le está funcionando muy bien para que ahí también me lo podéis compartir y hoy ya retroalimentarnos unos de otros de todas estas cosas que hacéis, igual que pasa con el de, eh, por ejemplo, aquí en el, el script de trading y scalping, no, donde a ver si ahora configuro, quiero hacerlo a ver si tengo esta semana, me voy liberando un poco... Eh, y genero un PDF para que tengáis las configuraciones en los diferentes. Eh... Rangos de tiempo en cinco minutos, en una hora, en cuatro horas, eh, para que veáis cuál es la mejor configuración la, o la que hemos probado, la que ha probado nuestro máster por ahí, que, que, que es la más la más eh, adecuada. Eh, bueno, pues en el público, por ejemplo, pues tenemos bueno, aquí el ley ayudar ayuda al canal, eh, gestor de cripto. Pues si quieres un gestor de cripto, es para hacer tu declaración de la renta, la cripto cafetería, donde nos presentamos entramos todos aquí, de vez en cuando hacemos un poquito el gamba también. Eh, Bitcoin público, aquí hablamos un poco sobre Bitcoin. Bitcoin, un poquito eh, la gente comparte análisis también de Bitcoin, está muy bien porque bueno pues también igual y, y, y inclusive operaciones eh, pues bueno de todos un poquito altcoins, eh, uno específico de Cardano se pidió en su día hacer un específico de Cardano por pues de Cardano, o si sea, aquí la gente lo que pida los vídeos diarios scripts, aquí tenéis todo tipo de scripts que Gothic Metal también va generando scripts scripts muy muy buenos muy usables. Eh, este último que acaba a ver si eh, termina de afinar el TCI Kraken, eh, este de sus es indicadores sobre compra y sobreventa que combina varias temporalidades para eh, buscar... Eh, pues esos son los puntos más altos y más bajos en los que poder comprar correctamente. Creo que va a ser, eh, próximamente, creo que va a ser, es este que hay aquí abajo, que veis aquí, ¿vale? Creo que próximamente va a ser algo interesante introducir ahí. Yo creo que y, oye, pues se le ocurra un montón eh, y, joder, si alguien tiene una idea sobre un script, es pues que hable con él. Tiene un canal, también podéis acceder a su canal desde aquí y tenemos un montón de scripts. Fijaros la cantidad de scripts que él va publicando, que va haciendo públicos geniales, que funcionan muy, muy bien. Y creo que cada uno tiene que adaptarlos también a su forma de tradear y ya está. ¿Vale? Muy, es que hay un huevo. Es que no es... Luego por aquí tenéis el, el RSI que yo utilizo, que lo habéis visto alguna vez por ahí, el de Oscar. Eh, y bueno, en principio eso lo tenemos en Skips. Aquí en cortos de vez en cuando, cuando me acuerdo, publico algún vídeo corto, eh, lecturas recomendadas, el acceso al curso de trading por si alguien va a ir a, a, a, a, ir a por él, afiliados, un apartado de afiliados también. Eh, eh, oferta de acceso VIP índices eh, noticias eh, vídeos importantes que son bastante vídeos que son bastante importantes que de vez en cuando voy poniendo y son especiales pues se ponen aquí eh, a ver este cuál es Fibonacci FTX eh, me falta me falta alguno por publicar por aquí vídeos muy antiguos pero hay alguno que me falta por publicar por aquí eh, referidos aquí si tenéis referidos de algo de algo interesante no metáis mierdas vale eh, bueno, pues ponéis aquí vuestro eh, link de referido y podéis tenerlo y bueno, pues eh, la, lo, lo que son los listados, los pares de, de listados para TradingView para importarlos, eh, varios tutoriales monográficos, bueno, grupos ya de TradingView, gente que se junta eh, acciones comerciales también aparte, eh, gente que se junta, eh, se juntan cinco y compran la versión Pro, la más tocha de TradingView, entre todos, y les sale por, por, por 100 pavos al año, pues está muy bien. Luego en el canal VIP, pues tenemos en la CryptoBar, que sería como el, el equivalente a, a la cafetería donde pues igual se comparten pues entradas, salidas, análisis apunta, pala, ¿eh? ¿veis? Pero aquí una vez se pierde, otra se gana, no pasa absolutamente nada. Y esto es así, ¿veis? Análisis, análisis, y muchas opiniones, y no vamos para arriba, no vamos para abajo. Bueno, pues, pues un poquito eh, trabajo en equipo, ¿no? Un poco de pico y pala entre todos. Luego el tiburón hembra están las chicas ahí, que, la, que las que lo piden pueden en, entrar ahí, entre ellas a hablar. Mm tienen sus ratos que hablan, pues es algo privado de ellas, sí, por eso le hemos hecho una parte ahí aparte, la, las tiburoncillas eh, luego una parte de señales donde bueno, yo ahí pues, comparto de vez en cuando, no es un canal de señales, ¿vale? que nadie piense que va a tener un canal de señales porque no lo es cuando creo que el mercado puede ser positivo donde puedo comprar, tanto para hall o en un momento dado, incluso en futuros o incluso eh, en spot eh, doy entrada a las salidas, donde entrar Procuro muchas veces decir por qué, ¿vale? Depende de cómo esté. Eh, scalping en directo, vídeos que publicamos cuando hacemos scalping en directo también. Documentos, análisis técnicos, de Bitcoin, fiscalidad, también tenemos por aquí, las top 10. Bueno, pues todo el mundo va metiendo aquí juegos NFTs, <ríe> AXS, Zoop, PVU, MyDefiPeto, todos estos los dragonarios, todo, hay que eliminarlo de aquí, porque esto ya se fue al carajo. Entonces, bueno, ya iremos viendo qué mantenemos y qué quitamos. Eh, y luego, pues bueno, igual, eh, tenemos aquí también igual grupos de TradingView, de gente que se ha juntado y, pues entre ellos, pues compran su, su, su versión Wabi. Y luego tenemos la escuela, ¿vale? Que tiene el campus, la biblioteca, donde se pregunta, documentos, nuevas ¿no? lecciones, vídeo de trading, webinars, los webinars que se publican, porque si lo hacemos los jueves, sí, jueves no, un webinar de 3, 4 horas, pues al final, eh, si no lo has podido ver, pues aquí está publicado, ¿vale? Aquí están todos los, los webinars vamos haciendo un montón, ¿vale? Eh... Um... El acceso al curso para que tengáis un link directo para poder entrar. Y bueno, pues en la parte de scripts, igual el script de trading scalping, pues tres cuartas de lo mismo. Aquí vais con, vais comentando un poquito los algo de Navidad que tal van dando resultados. Pues es operaciones 36, 27, 16, ¿ves? menos 10, menos 114. Menos mal que terminó mejor, 40%. Aquí va un poquito la gente poniendo los análisis, un poquito todos y cada uno de vosotros. Y bueno, pues sus, sus tristezas y sus alegrías, pues trae. 106%, 123%, 18%, pues un poquito eh, en la gente. Y bueno, pues aquí también, igual, algún webinar, algún vídeo que hemos colgado sobre el script. Haremos, ya os digo, va, va a haber otro otro que va a ser el, el script de, de Hall para ¿vale? que podáis compartir también esas cosas. Así que, bueno, hasta aquí, esto es esta parte sobre eh, lo que habéis pedido de cómo es el Discord. Pues así es el Discord, así a grosso modo, eh, hay que vivirlo, hay que vivirlo. <risa> bueno. Por otra parte, eh, Bitcoin, ¿qué pasa? Vamos a ponernos en cuatro horas porque está la figura bastante interesante. Tenemos un triángulo. Eh, y aclarar una cosa. Eh, a ver, no deja de ser un triángulo en cuatro horas. Pero, eh, ¿qué pasa, qué suele pasar eh, en estos triángulos cuando eh, yo entro descendente? Yo entro descendente, pues normalmente rompo descendente. ¿vale? En este caso, eh, tenemos aquí una medio entrada que toco arriba y me voy abajo, pero lo normal, esto es un bear flag, esto es una bandera de, de osos, ¿vale? con lo cual lo, lo lógico es romperla y romperla a la baja. Eh, ¿Tenemos por qué romperla ahora? No, simplemente ahora podríamos hacer una ruptura, ¿vale? Que se viniera a la parte de abajo, aquí, vamos o menos, a la hoja de 26, incluso un poquito más abajo, a 25 y pico, eh, y luego rebotar y estar dentro de ese rango más tiempo. Igual que estuvimos en todo este rango más tiempo, en este tenemos que estar más tiempo, si no es ahora, será a la vuelta después de caer más eh, estamos esperando a caerse en cualquier momento pero volvemos a lo de siempre o sea, si el mercado está como está todo el mercado general sí que es cierto que se espera un rebote también tenemos esta semana esperamos esas actas de la FED a ver qué nos dicen no creo que vayan a ser buenas noticias ni que el mercado se las vaya a tomar bien eh, así que ¿por qué narices tenemos que pensar que podemos subir? no subir eh, sino tener un rebote importante no sé, ya veremos a ver yo creo que no, no debe quedar mucho para un rebote. Eh, más o menos importante un rebote. No creo que pasemos de los 37 y 338, esta zona que tenemos aquí. Eh, y una vez hecho eso, pues, pues volveríamos abajo. Eso es lo que yo creo. Eh, pero también podemos caer desde donde estamos. No, no le veo más allá, ¿vale? Yo no lo veo más allá de eso. Si alguien se piensa que, que va a ir a 45, pues oye, me gustaría también conocer un poquito eh, qué es lo que pensáis y cómo... ¿Cómo creéis que podría ser y por qué? Porque a mí me interesa el por qué. No me interesa... Eh, no, sí, yo creo que va a llegar hasta aquí. Ya vale, pero ¿por qué? Vale. De momento, la realidad es que el mercado está como está. Esta primera línea de tendencia, que es la que deberíamos ir a buscar, nos podría proporcionarse un reporte a 33. A día de hoy, un rebote a 35, 36. Pues bueno, ya veremos a ver lo que haría. Y yo creo que volveríamos a, a, a ir para abajo. Si la pasásemos, hiciéramos un pullback, podríamos ir... A la parte de esta otra línea de tendencia con el soporte en la zona de máximos, que yo creo que ahora mismo sería 37,338, 37,400 aproximadamente, para hacer un rebote con Bitcoin. Vamos a ver qué tal es esta semana, con qué abre porque de momento, eh, creo que es esta, aquí está, efectivamente, pues de momento intenta cerrar haciendo, siendo más martillito a la vela, vamos a ver cómo lo hace. Eh, ...pero el gap que tenemos en el CME... ...29.200 aproximadamente... ...estamos en 29.900... ...ha intentado, claro... ...salir al alza... ...con la vela de 4 horas de esta mañana... ...estaba bastante bien... ...pero no ha podido, no ha podido, no ha podido... ...con la línea de tendencia, pues... ...a lo mejor simplemente se acerca... ...y luego la rompe, vais a, a saber... ...pero teniendo en cuenta que la apertura... ...está más bien, más bien... ...en la parte baja de esta línea de tendencia... ¿Vale? 39,200, pues estamos ahí en 39,300. Pues bueno, habrá que inclinar inclusive un poquito más esto y sea a esas mechitas así para que coincida aquí un poquito, 39,350, no sí tendría que venir la mecha un poco más abajo y subir. ¿Vale? Ya veremos, a ver, lo normal, dicho esto, ¿vale? No me enrollo mucho esto, caer, subir es caer. El objetivo normalmente suele ser ese, pero no siempre y no el 100% de las ocasiones. Solamente eh, funciona así aproximadamente en el 80% de las ocasiones. Así que bueno, pues ya veremos a ver. Eh, en cuanto al resto, tenemos Ethereum, eh, ya vimos que comportándose un poquito mejor que Bitcoin. Siempre, últimamente suele hacerlo así, Lleva como un par de años haciendo esto. Vamos a ver si esta zona de soporte eh, puede funcionar para hacer este suelo un segundo suelo más abajo y hacer por lo menos un rebote a una parte superior de esta línea de tendencia y si no a la acelerada, igual que teníamos en Bitcoin. Eh, y bueno, pues ya veremos después pues, eh, la dominancia de Bitcoin. Hoy subiendo un poquitito, Bitcoin subiendo, dominancia subiendo, Total Market Cap subiendo. ¿Y qué pasa con las criptomonedas, con las altcoins? Bueno, pues aquí hay un poquito de todo. Hay un popurri, pero... Si nos fijamos, veis, hay 0, 2, o sea, hay, hay poca, poca pérdida. Un poquito en NACA, 7%, un poquito en BLOCK, 7%, otro poquito en MASK. No, no son grandes pérdidas, pero en el lado positivo tenemos a ANC, que ya he visto que hay alguno que ha hecho por ahí un trade, super trade en ANC. Muy majete, muy bien. Muy bien visto, además, muy bien visto. Eh... Poco más, Luna está intentando ahí rebotar, salir un poquito de esta castañita que tiene, pero claro, está en 0.18, o sea, no es nada. O sea, Luna, mientras no empezase a, a ir, eh, pues yo qué sé, poquito poquito bastante más arriba, ¿no? a romper estos estos máximos que hizo aquí, cuarenta 0.45, 3.045, por ejemplo, pues podríamos a lo mejor hacerle caso, pero. Mientras tanto, pues no, os imagináis una recuperación aquí en ¿no? U? Así, guau, eso sería treva. tela marinera. Bueno, Presets que sigue con su efecto eh, testnet, ha estado, ha estado volando, ha estado volando bastante, pero bueno, eh, de momento <ríe> se mantiene importante. media 50, creo que la mecha nos dice el camino que puede seguir, y bien, bien, porque la recuperación que tiene en V. Bastante bien, vamos a ver si no se nos desinfla mucho a lo largo del día y a ver si es posible que pues, se nos vaya pues, hasta la E200 en un momento dado. Estaría bastante, bastante bien. Eh, FXS, Mir, Mir por su parte, pues intentando salir del hoyo. La I, Lina, tres cuartas de lo mismo. Cílica, una de las jefas, una de las grandes, pues en toda esta zona de lo que fue esta resistencia, pues que ahora. Está siendo igual, una zona de resistencia. La EMA20 todavía está demasiado inclinada. Tiene demasiado ángulo de ataque. Los Library gates también dinero gratis, igual que el Presearch. Tanto Presearch como Library gates son destino gratis. Tenéis por ahí debajo los links, si no me equivoco. Si no del uno o del otro, pues oye, el que quiera apuntarse a, a ganar dinerito gratis, pues ahí los tiene. Eh, tezos, 8,29%. Bueno, pues ahí está. Parece que ha hecho una especie de uno y dos suelos. A ver si es capaz de... Llegar a la media de 50 estaría bastante bien, pero va a depender cómo narices abramos eh, el mercado. O sea, ahora mismo estamos un poquito locos. Y OTX, que había hecho el día de ayer bastante bueno, pues hoy también. Igual, con la misma intención. Se ve que la intención es al menos al menos, ir a rondar la media de 50. Seguramente cuando llegue a ese, a ese punto, la media de 50 estará más abajo, con lo cual la mayoría nos va a coincidir con estas zonas de antiguos soportes que ahora son resistencias y con aproximadamente el 50% del RSI, eh, el cual pueden pasar un poquito más menos y luego volverse abajo, a no ser que tengamos un pequeño rally, un mini rally de estos que dure un poquito más y bueno pues nos dé un poquito de aire en algunas altcoins para poder quitártela de encima y a partir de ahí tomar decisiones. Cake también un 5%, creo que es otra de las que hay que tener, eh, para mí es un, un caballo ganador, ¿vale? Vamos a estirar, ponemos aquí toque. Toque, toque. Bueno, aquí ha sido también máximo. A ver si es capaz de pasarlo e ir un poquitito más arriba. Eh, poco más que añadir. La verdad es que enrollarse con, con demasiadas altcoins eh, bienvenidos los, los repuntes y esa recuperación, eh, pero tiene que ser más sostenida el tiempo y, bueno, ya sabéis que las altcoins para que se recuperen, por ejemplo, en el caso de Cake, ¿veis? Es toda esta zona que ha sido un grandísimo soporte Toque, toque, toque, toque, toque, eso, un montón de toques. Se, ahora mismo es una resistencia importante, pero desde aquí hasta esa resistencia que algún día llegará. Estamos hablando de un 108%. Estamos hablando de un dineral. La cuestión es: ¿vamos a comprar más abajo? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Que todavía nos queda para bien o para mal. Esta línea que tengo aquí, en el RSI, veis un toque aquí, otro toque aquí. Aquí se apoyó. Aquí se apoyó y ahora va a ser resistencia con lo cual, bueno, pues, seguiremos el camino que nos conduzca el RSI. Eh, y poco más, vale, poco más. Eh, vamos a ver cómo abren los mercados y mañana con qué ganas abren los mercados estadounidenses. Me interesa mucho ver eso. Eh, bien, eh, cuatro horas Bitcoin, sigue rechazando la zona. Eh, queda una hora 0,8. Vamos a ver cómo termina esta vela y la siguiente. La siguiente es la madre. ¿Por qué? Porque... ...tiene dos opciones... ...si nos vamos para arriba... ...abriremos un gap inferior... ...recordar que tenemos un gap en 35.000... ...vale... ...tenemos este gap aquí arriba... Pan, eh, ...que algún día iremos a cerrar... ...con lo cual dices... ...bueno pues estoy acumulando en esta zona... ...a lo mejor es buena cosa acumular simplemente para un trade... ...hasta ese punto... ...¿por qué? ...porque de donde está el precio ahora mismo... ...hasta ese punto... al punto intermedio... ...ya no digo arriba ni abajo... ...es un 20%... Yo un 20% en Bitcoin o en lo que sea, es un dineral, ¿vale? Es un dineral. Entonces, algún día vendremos aquí. ¿Cuándo? Jeje. ¿Quién sabe, Ande? ¿Vale? No lo sabemos, eso lo desconocemos. Pero bueno, si vemos, si vemos que el RSI empieza a rondar, vamos a ponerlo más aquí, ¿vale? Vamos a hacer este dibujo. Empieza a rondar la zona de 50, la pasa y empieza a subir un poquito más y se mantiene un poquito por encima, entonces iremos a buscar esa zona. Mientras tanto, lo dudo bastante. Y la parte inferior, tres cuartas de lo mismo. Tenemos ahí un toque, dos toques, tres toques más o menos, ¿vale? de este a este. Vamos a ampliarlo para que lo veáis. Vamos a dejarlo bien puesto. Un toque aquí, un toque en el segundo punto. ¿Vale? Pues bueno, está viniendo a buscar la línea de tendencia. Si rebota otra vez y pasa a la zona de 50, bueno, pues podría haber un movimiento interesante. Mientras tanto, pues bueno, está un poco aburridillo, más bien. Más bien aburridillo. Así que bueno. No hay mucho más que decir, vamos a ver cómo abren los mercados mañana y sobre todo cómo abren hoy los futuros del CME dentro de unas horas que están eh, calentitos, calentitos. Así que chicos y chicas, como digo siempre, invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe, que falta nos va a hacer a todos. Chao, chao.